Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí con mis amigos venezolanos. Estefanía, hola. Alejandro, hola. Andrea. Hola. Y el día de hoy vamos a aprender jergas y expresiones venezolanas. Así que empezamos. Arrecho. Arrecho. Ya, esa sí la sé. Sí la he escuchado <risa> muchos amigos. O sea, por acá mi país <risa> significa otra acá, cosa. Exacto. Acá mi país significa otra cosa que mejor no la digo, pero sé que arrecho cuando están molestos. Como que, qué arrecho. O sea, uh -huh. que... Qué cólera. Qué rabia, sí, pero. qué rabia. Ya. Sí. Este... Catila. Catila. Katira. Katira. Uh -huh. Katira. No, no agarraste. ¿Qué es? Katira es una chica rubia. Chica rubia. Sí. O sea, esta Katira. O sea, esta y... rubia, es no. rubia. Rubia. Natural o pelo pintado, lo que ¿Cómo sea. sea no. Pero es una Katira. Sí. Es, no, es rubia. De pintado, ¿no? pelo, ah, pelo pintado, ¿no? Sea, ah, pelo yeah. pintado. Sí, porque cuando es natural se le dice rubia. Pero normalmente... No. Katira.. es Cuando tiene Pela bola ah, yeah. <ríe> Pelabola. Pelabola. Pelabola. Pelabola. Pero <risa> <risa> ¿sí? <risa> es como, es ¿eh? acá misio. Misio, ah, ya, como que, que no tiene plata, Ajá, como limitado. que no tiene dinero. Arrancado también le decimos otra vez, Arrancado. aguja, aguja. Ah, no, ya es pelabola. Ay, ay ya, ya, bola. De hecho, concha, ¿no? Que acá también es otra cosa. ¿Concha? Ah, sí. De nosotros es como la cáscara de la fruta o de lo que sea, pues. Es como una, como la cáscara de algo, es una concha, Ya, yeah. ¿entiendes? O por ejemplo, este, cachapera <risa> <risa> Cachapera Cachapera Cachapera es una, una chica lesbiana Más que todo Sí Pero ¿Ya? sí, o sea, sí, ella ya es como un término más despectivo ¿Vulgar? Sí, es como... No, no, no es vulgar, no pero... despectivo, pero es más para hacer como bullying, ¿no? Como bullying, sí, sí como ¿Ya? que... Cachapera, cachapera. Pero, Cállate, o sea, cachapera es un, es, un, es un, O sea, es un, no sé Es muy despectivo Es muy... También es witcho o ¿sabes qué es witcho <risa> Huicho es como que, como que naco, como que feo Naco, ah ya, como que guachafo, como que de mal gusto Ya, no, alguien lo sabe, no, pero es una, una persona no, no. Una persona que está vestida huircha ah, huicho, Ay, ay, ay, ya, ya. ¿Cotufa? ¿Cotufas? Algo para comer, en explico Exacto sí, sí, ¿qué es, es, ¿qué es? es? la canchita. canchita Ah, ya, acá le digo Cambur. Cambur Cambur No, ¿cuál es? Banan, no, no, el, plátano, plátano. el plátano, Ah, eso lo dicen no. diferente en todos los países, sí, banano, plátano. O lechosa. Maduro. ¿Ah? Lechosa. Lechosa. con la parchita. ¿Beleno? Que la parchita también <risa> <risa> aguacate. Lechosa es la papaya, parchita sí, yeah. es el maracuyá. Pero también le dicen Y ah, aguacate es la palta. A los chicos, en de manera deportiva, así como las chicas le dicen cachapa, o sea cachapera, a, a, de... a los chicos también les dicen parchita. A los chicos que P son gay. A los chicos gay sí, les sí, dicen, parchita. ¿le dicen parchita. Parchita. Sí, yeah. yeah. También. parchita aquí le decimos loquitas. <risa> ah, bonitas, loquitas. Se, no se, ¿Sí? ¿Sí? se le pone el parchita, ¿no? Sí. Echarse um, los, los venimos... palos. Echarse los palos. Ajá. Echarse los palos. beber. Eh, eh, beber, pero hasta estar borrachos. Estar... No, o sea, vamos a echar los palos. Es un término que decimos Pokémon. en vez de vamos, decir, vamos, vamos chupar, a beber, vamos, vamos a chupar. Acá de decimos a chupar. vamos a chupar. Por ejemplo, pichirre. Pichirre. Ah, pichirre, pichirre, pichirre es sí. alguien, este, agarrado, ah, Atacaño. ya, ah, ah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí, que no le gusta soltar, nada, uh -huh. ya. un pichirre más o menos, algo así, chamo, es, chamo, chamo sí, es como es, decir mi, pipata mi, no, pata, no, mi, mi, brother, mi pata, brother, algo así, no, marico. marico también dicen, ¿no? Ah, sí. marico, marico lo dicen mucho, pero es, este, ay, marico es todo. Marico es todo, para todo lo para dicen, todo, Marico. La, palabra, la palabra arrecho lo dicen para todo también O estoy arrecho, o mira qué arrecho eso, Ajá. o, ah, o recho también puede ser, puede ser, lo puede, ser, lo lo puede, lo puede usar, puede usar para muchas si muchas cosas, sí En San Cristóbal también es toche, y toche lo utilizas para todo, ah, sí Sí, donde venimos, la palabra toche, la usan demasiado, épale toche, épale, qué más, mira esa tochada, que no sé qué, usan tan muchas, antoche son las palabras que dicen mucho allá este otra sí arepa rico <risa> la arepa me encanta la comida sí es muy buena o, o cuando te dice o cuando alguien hace algo y, y por lo menos en me compañía hace algo o y, y Alejandro de repente le echa el muerto de ella le echa la culpa. Exacto. O sea, el pato. estar muerto es como que la culpa. Achantado. Ah, sí. Achantado. No, nosotros decimos no. parecido. Echamos el pato echamos la culpa. A Ahora, rejuntarse. A rejuntarse. A rejuntarse es como, como, como pegarse. como... Pero también lo te yeah. como para cuando vas a hacer como decimos, decimos hacerte de culo. ¿Hacerte de culo? Ah. No, o sea, cuando te, te, dices que tienes un culo. Que es como sales por alguien o algo así yeah, ¿no? sí, sí, sí. También, Tu también, amigo con derechos Algo así, yeah. también mal dicho, como que lo dicen así de rejuntarse. O oh, habladera de paja Habladera, habladera de, de paja, paja. No, que paja que hay, pues es otra cosa, así que mejor ni lo vi en cámaras Cuando quieres, este... Pretender a alguien, le echas los perros Echarle la culpa, echar, no, los, echar perros. los perros Echar los perros Coquetear Como coquetearle, como, como, como decirle... A... Ah, ah, me parece que es un Gileando Gileando Ah, digo Gileando, Coba Ah, sí. Te U caigo a coba Te, te caigo, caigo coba. a coba Es como que te cayó mentira Exacto Te cae O sea, como que me metes floro Algo así ah, sí. Me metes floro Como sí, que me intenta Me está cayendo a coba ya Ay, está, ya, haciendo ya, mentira, está, me mentira, está diciendo mentira está sí. diciendo mentira Exacto, Exacto. O, roto, o cuando dice echarse las bolas al hombro Echarse claro. las bolas al hombro Sí ¿Me suena a <risa> rascarte las bolas? No Echarte las bolas al hombro es como que Tienes que hacer algo pero siempre... Sabes lo tienes que hacer pero ya <risa> <risa> <risa> O sea, como que no lo haces, se... te apuntas fresh, o sea, echas bolas de loco O sea, como que ya está que tienes que hacer algo y no lo haces sí. porque te llega, te olvidaste no te importa Exacto yeah. Calihueva Ah, la... sí. ah entonces, te, me tiré la tarea, me tiré la tarea del hombro porque no... Esa, como echas la tarea del hombro O como Calihueva Ah, Calihueva Calihueva -Hueva. Cali Calihueva Calihueva Calihueva es como tengo pereza, tengo este, ladilla la tía la dia como la sí es como que cólera, como que sí, fastidio, fastidio. fastidio, fastidio. ¿sí? Metiche. Metiche que se mete en asuntos que no le importan, como chismoso. Ah, acá también tengo sí, metiche, es. sí. O la palabra burda. Burda como corriente. No, burda es como como bastante, como como como en exceso. Como o sea, burda como, de algo. Que, y ahora si te digo que tengo razón. ¿Tengo, oye, un yo tengo un ratón ratón un hamster, no sé. No, tengo, tengo ratones, ratones... resaca. Oye, resaca, oye, sí. Así como saque. Después de. Cómo después, era. Era. después de la borrachera. Después de echarse los palos. Claro, claro. Después de echarnos los palos. Después de echarse los palos viene la PEA y el día siguiente sí, sí, sí, sí, Ah, la Pea es cuando ya estás borracho. Sí, cuando la Pea cuando ya sabes que no puedes. O la palabra chalequear. Chalequear. Ajá. <risa> o sea quieres como molestar. como molestar, como molestar a otros como margaño. Tomarle margaño. el pelo a una persona O Es lo mismo, ah, sí. es eh. O tripear así tripear. A tripear. A tripear. tripear sí como te... pasarla súper bien, sí. vamos a tripear, Acá tripear es otra cosa, ¿eh? ¿Ah sí? Tripear ah. es meterse drogas Ah no, allá tripear ah, es ya. pasarla bien <risa> No puedes menos... tripear tripeando, pues no. Pues, sí, tripeando. <risa> por supuesto. <risa> o cuando dices, vamos a seguir a ah, Big Vas a seguir a Big No, pero te estoy un rato era Claro. ¿Te lo quieres? A ver, vas A seguir, a es como que ya no se fastidiosa o uno repite, como que repites mucho lo, lo mismo y ya Big Aid. Como que no te... No, ya, ya, basta, ya. Exacto. Sí, no, ¿Pos, pero tacos por... como tanta carne y sin dientes. <risa> <Ay, ya, sí. risa> No, piropo, decimos no, no, vale. piropo decimos aquí también. No, no, no, pero, o sea, piropo decimos aquí también. Pero la chica pasa por la calle y un chico le dice un piropo, pues o sea, como un cumplido. No, claro, pero digo que por lo menos uno allá puede ser eh, que pasa la chica y hoy oh, tanta carne y yo sin diente. O sea, eso es más que todo lo decimos, pero lo le dice. Pero es verdad, lo dicen. Sí. A ver qué otra sí, este um... Quisiera hacer mantequilla para derretirme en tu arepa. <risa> Si ustedes les dicen eso chicas les gusta, no, eso es mucho. Ah, Es Pero está buena, es O sea, tiene que ser creativo. La arepa. Tuki. Tuki. Tuki. Tuki. tuki. tuki, es de de otro nivel. O sea, oh. tuki. Es Me suena algo bonito, Cuchi. Es malandro horrible. Todo lo contrario. Un piraña, que le decimos. Un piraña, sí. Un Brian. El Brian. El Brian, es un Tuki, por supuesto y bueno chicos, espero que se hayan divertido con estas jergas expresiones venezolanas Que han estado muy de pingas, rechísimas <risa> <risa> Y bueno, nos vemos en el siguiente video Chao. Chao, ¡Chao!